Ah, un ladrón que me tiene a coger la loma robándome el plátano noche y día no y hoy volvió a, a la finca de ahí, parece. Y lo agarramos con, con 12 racimos de plátano ya picado en, en un saco y el motor no lo encontraba. Y lo agarramos. A ver, a, ver, a verlo ahí, a verlo ahí, ladrón. Lo que yo quería agarrar a la gente para matar. Eso sí. Me has robado más de 200 mil pesos el plato en este mes ¿Entonces qué tú le estás pidiendo a la autoridad? La justicia y es que le den por lo menos dos o tres años para que se a la cansado de la calle Para que uno no fracase ¿Qué tanto te ha robado el plato? Entonces? Como 200 mil pesos O sea que el plato tan caro, usted me robó 26 así ¿Él lo acusa de ser robado que supongo que ¿Cómo que? Es culpado Que, es que <ríe> eso yo si cae en el motor de los Ya oigan eso, yo me da risa a eso ¿Cómo el nombre suyo? ¿no? José Peralta ya la Rana. ¿Dónde es? Que él está robando? Ahí en Artillo Ahí que está en la finca, sí, sí, la finca de Juan Ligama que es el claro. suyo que la tengo ahora. Que me busque el motor, que ellos saben del motor mío. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Adiós, Dios, porque yo estaba en la esquina fumando y, y, y ellos me lo roban el motor. ¿Pero te acusan de robarle de plátano? No, no, no ahora porque yo robé esos plátanos. por qué el Pues mi motor, que tiene que aparecer el motor, ¿Y? tiene que pagarme el mismo motor. ¿Pero qué no tiene el motor? Ellos? ellos lo tienen. ¿Y por qué? Yo estoy fumando como la las 10 de la noche, ¿me entiendes? ¿Fumando qué? Marihuana. ¿Me entiendes? Y se robó mi motor y el encargado el diálogo que ellos ¿Y saben de motor. Yo que No, no, no, no, porque fue pegado a la finca, en una sequita de vaca que hay ahí. Me metí en el bloquecito fumar, ¿eh? entonces, ese señor y el encargado me llevan el motor. ¿Es que ¿Me te, te, te la primera vez que tú me robas? No, yo no me iba a meter esa finca nunca, sí, primera no. vez.